Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de cinco claves que me van a ayudar a llegar de manera más fácil a, a conseguir mis metas. La primera clave sería eh, buscar una meta que realmente me apasione, una meta eh, de la que me, me sienta enamorada o enamorado, una meta con la que me pueda obsesionar y llevarla todos los días y a todas las horas conmigo. La segunda clave para conseguirlo sería eh, priorizar. Porque muchas veces aquello que me gusta hacer o lo que me resulta más fácil o más cómodo no es lo que me acerca más a mi meta. Y por el contrario, muchas veces lo que tendría que hacer para ir más directamente hacia, hacia ese objetivo no es lo que, me, lo que más me agrada. Bueno, pues priorizar y ser capaces de poner en primer lugar lo que va primero ¿no? y no lo que más me gusta. La tercera clave sería alimentar mi pensamiento ganador. ¿Cómo se, se consigue esto de alimentar un pensamiento ganador? Bueno, muchas veces miramos hacia atrás, miramos hacia el pasado, las cosas que hemos conseguido, que hemos hecho. Eh, lo ideal sería rescatar los éxitos que hemos tenido en nuestra vida, hacer un inventario con todas esas situaciones que alguna vez hemos querido conseguir algo y lo hemos conseguido. Con ese inventario vamos a tener una fuente de, de un recurso interesantísimo cuando flaquee un poquillo la energía. Otra, otra clave sería eh, generar energía positiva. ¿Cómo genero energía positiva? Eh, cuidando la alimentación. Eh, no os obsesionéis con la comida sana, pero sí revisar un poquito si lo que estáis comiendo eh, es sano o tiene más de basurilla. Eh, otra clave sería, dentro de, de generar energía positiva, otra clave sería eh, hacer algo de ejercicio. Eh, insisto, no es cuestión de, de obsesionarnos con el ejercicio, pero sí tenerlo en cuenta y que forme parte de, de, las, de las actividades propias de, de nuestra vida. Y muy, muy importante, cuidar con qué personas eh, me estoy relacionando de habitual. Hay personas que lo que hacen es que chupan la energía vital de los demás y hay personas que generan energía positiva. Pues ya sabes, compensa. Trata de acercarte más tiempo a las personas que te generan un buen rollito y buena energía. Y la quinta clave eh, sería eh, reevaluar de vez en cuando cómo va el camino que me lleva hacia mi meta. A veces tengo que hacer ajustes, tengo que hacer cambios. Para poder aplicar esos ajustes o esos cambios es necesario que vaya analizando cómo va yendo el camino que estoy recorriendo y si me acerca o no me acerca a la meta que quiero conseguir. Nada más, esto es todo por, por hoy. Eh, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y recibiréis en el correo electrónico más vídeos como este. Un abrazo.